Ay, ¿Eh? ¿en dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué? por qué tengo una corona? Esa es una excelente pregunta. Lo que recuerdo es que, que, que una persona llegó y me, me agarró y me trajo en un camión y ahora estoy aquí. Pero, guau, wow, ese sitio está muy bonito. Me gusta. Ah, mira. Uh, mira, mira, mira, que nadie no te manda la llega? pelota. Toma ah, la, la pelota, Ahí, toma, ahí tienes. Ay, uh. Hola. Hola. ¡Hola! ¡Oh, mira! Ya se despertó el muñaño ¿Cómo, ¿Cómo que muñaño? ¿Eh, ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Bienvenido al paraíso perruno! ¡Uh! Paraíso perruno, pero, pero aquí ¿qué se hace o okay? qué? Am, Amigo... Eh. Aquí se puede hacer de todo Aquí tienes, mira, aquí tienes para jugar a la pelota Tienes comida gratis y bebida gratis hay Y cualquier y lugar es tu baño ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¿En, ¿En serio? serio? ¡Guau! Sí, a ver, y si yo, por ejemplo, aquí quiero quiero hacer pis ¿Lo puedo hacer? Oh, mira Adelante, joven ah, Bueno, son... pero ahí yo había hecho pis antes Así que ten cuidado por dónde haces pis Está bien, está bien Mira, allá dice que es un centro de adopción ¡Y hay una visita! Claro, pero eso de adopción solo está de decorado Porque nosotros nos hemos quedado aquí toda nuestra vida Ya tenemos años, y años aquí, A ver, mira, amigo. acá hay una, una señora ¿Será, que, será uh, que aquí podemos escapar ya? O sea, yo creo que aquí me van a adoptar a mí ¿Eh? ¿Pero por qué quieres escapar? ¡Esto es el paraíso! No, bro, o sea, estar con una persona Es mejor porque te da mejor alimentación Te duro Te da ¿sí? Oh, Mira, mira, va a presentar a los cachorros A ver, comportémonos, comportémonos, comportémonos Uh, uh, yo quiero mejor comida. Ay, ¿Quién es esta? ¿Qué hace Canela? ¿Qué hace Canela ahí, loco? Le dije Ay, que había amigo Pero Canela es la, es la más fea, ¿no? Mira ver, ese bote. A ¿Cómo que bote, Alexi? Puercos, cochinos, marranos, cerdos. ¡Ey, ahora sí! Yo soy el más bonito de toda la gente. <risa> Está que me lleva <risa> mi abuela. Yo, ¿Ah? yo, yo puedo ser tu no. compañero fiel. Eres el recién llegado, no te emociones. Uy, yo yo, yo yo yo. quiero mejor comida, no ensucio mucho, sé cocinar, saco la basura. Alexi, tú no, no puedes te... hacer eso, ¿verdad? Ah, eh, no, la verdad es que no. Uy, ¿Quién es, es ese? ¿Ese? ¿Por qué están cerrado? ¿Y por qué tiene los ojos rojos? El Slicer, él, es, Lizer. él es el más violento de toda la perrería y por eso es que no lo dejan afuera. es en serio? A ver. Ay, ay, no me acerco ahí, tengo mucho miedo. No, no, amigo, ten cuidado Ese muerde y no solo gatos, ¿eh? Ah, vale, vale Ok, yo creo que recién llegué Y la abuela me está mirando mucho, ¿eh? Oh, vale, está diciendo que cuál le quiere llevar a casa Bonito, ¡Bonitos! y gorditos! ¡Bonitos y gorditos! ¡Ginaika, Play y Alechi! ¡No se toman los tres! ¡Vamos! ¿O sea que voy a abandonar mi paraíso? Bueno, no importa, mejor comida Bro... Ya ves, ya ves, solamente necesitaba que llegara yo y estacara aquí entre toda esta gente y por eso se van conmigo. Uh, con abuela. Um, Sí, seguro que fue por tu coronita. Sí, de flores por eso, sí. Sí. Ah, Es que, bro, ¿tú crees que, que me quede bonita la corona? Um... Es algo. Mejor discutirlo en otro momento. Vamos. Pero, ¿y para dónde va Canela? Canela eh, Creo que se va a colar, se está colando. Se está colando. Vale, vale, es una pana, es una panita, a ver Y, y yo quiero ir al frente, no se puede ir aquí uh, Aquí, aquí oh. ¡Nos vamos ah! atrás! ¡Oh! ¡No manches, nos vamos oh. atrás! Aquí no podemos escapar, ¿no? Vamos ¡Así de que role la libertad! <risa> ¡No, mi pana! A ver, hay que ir Me a casa ahora Espero que tenga un patio de 40 metros cuadrados Y esterullos por todas partes Esta historia continuará De inmediato ¡Oh, ya llegamos! Uh, uh, ¡Bienvenido acá! Oh, ¡Hola, hola! ¿Qué esta mansión! ¡Pero no bienvenido, podemos salir! Me siento encerrado ahora, bro ¡Espérate, espérate! Yo ya voy marcando mi terreno ¡Ahí levanto la patita. ¡No! ¡Qué <risa> asco que nadie enfrente! <risa> ¡Lo haces enfrente de, de canela! ¡Qué asco! ¡Oh, mira! ¡Qué es la comida! ¡Comida, comida, mira, comida, comida! ¡Oh! Mira, mira, esta, esta ah, sí es comida mía. premium, ¿eh? Que sí? ¡Oye! Yo tengo una duda, ¿seguro que esta señora puede con cuatro perros? No lo sé, tú dime eh, Yo creo que sí, o sea, si nos adoptó yo creo que sí, está muy sola, yo la veo muy, muy solita Ha de ser rica, nos va a dejar la herencia ¿Es, Este es el cuarto del gato, ¿dónde está el nuestro? Eh, no sé, yo creo que nos toca dormir con el gato, mi pana ¡No! no. no. Yo vi un certificado chino por ahí, creo que nos van a cocinar ¿Qué? ¿Cómo? Bro, no, no. Se la alimento, amigo? Bro, esto me está trayendo aquí un flatback donde, donde hacían chorizos de perro ¡Yo no quiero hacer un chorizo! No, amigo, Hola ¿Qué haces para no, no interrumpir en mi vida de rico? porque ahora tengo bañera? ¿Qué? Sin ¿Qué? agua, amigo ¿Cómo se abre el agua? Esa es una excelente pregunta La abuela no, se va a dormir oh, noche, noche. Noche, vale Yo no me di mi ducha No, mi pana, pues que la abuela no... Como que es un poquitico ciega hay muchos agujeros aquí de ratones, ¿eh? ¿Cómo que hmm. ¿Qué está diciendo el gato? ¿Cómo que no vas a usar un poco? ¿Cómo? Eh, pero todas las noches cuando la abuela se va a dormir, ¿qué pasa gato? ¿Qué pasa? Uh, ¿La casa está infectada de cucarachas? Oh, ¡Ah! oh, no! ¿Cómo que la, la sucia? ¿Cómo va a tener tantas cucarachas? No mames qué asco. ¡Ay Gerard! Aquí está la cucaracha. Oh dios, son mutantes, oigo, ¿y por qué salen de ahí? Ok, chicos ¡Tiene alas! Bueno, chicos, tenemos que atacar a esas cucarachas Esto era lo que habíamos entrenado Vamos. ¡Mira todas las cucarachas que hay la casa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ataque, ataque, ataque! ataque está! ¡Ah! primer hay le vale, vale! ¡Ahí está! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! está la abuela! ¡Ten cuidado! ¡Que va por la abuela, va por la abuela! ¿Cómo es okay, que puede okay, volar, no te vas a escapar, es asqueroso. No, no, la, no, la... no, no, no, no, no, no, no, no. Come, come, come, come, Alexi, come Ay. comidita Pedigree para qué te, te cures, más mm, oh. cure. Me atacan, se me montó en el trasero. A Oye, ver. amigo Sabe bastante bien, ya veo porque los chinos la comen. ¿Es, espera, ¿Es, espera, ¿qué? Pero es que es proteína, ¿no sabes? O sea, esa es la comida que tienen que comer los humanos, igual forma. Toma. Ya veo. Muere. No tu bañera, Alexi. Vamos. No vas a entrar a mi bañera de belleza. A Mira, ver, acá abajo, abajo, acá abajo, acá abajo, están acá volando bastante Hay que defender la ah, casa Vamos, vamos, ¡Ataquen! Oye, ¿y por qué Ay, el gato no nos fruto. ayuda? Mira que ese vago no hace nada Es verdad, no, no, porque okay. es verdad tiene la abuela un gato ahí Que ¡Wah! puede ayudarnos a atacar, volar, esquivar Y, y nos, nos traen ¡Qué, los, qué amigo. ¿Cómo mueven las alas? ¡Uy! Oh, están, están en el auto, están en el auto Aquí hay uno ¡No, no se si quiere escapar! ¡Tame conducir la cucaracha! ¡Atrápala! Espérate, espérate, espérate que baje Ahí, ahora nuestro turno. Ahí está. Ah, buena, mi pana. Oye, la abuela ¿Qué? se dejó el auto encendido. Eh, en oh no. Verdad. Se le va a apagar la. Se le va a Esto es el ruido. La, ¡La abuela se, se despertó! ¡Corran, corran, corran, corran, corran, corre, corre, va a regañar! Por la habitación! ¿Qué parece? Aquí que estamos. Como que está loca? El mortito. Es verdad, estamos. Canela también estaba y no ayudó nada. Ay. Estas flojas. ¿Pero por qué? Bro, ¿Por qué bro, no bro, bro, bro, ¿No? yo no, no, no quiero que me regañen, yo mejor me escondo no, no ¿Hay buenas noches que, Hay que dormir, hay que dormir, ese no es el muertito ¡Es el muertito, Alexi! Ahí está ahí está <risa> <risa> <Parezco> muerto. <risa> Así o sea, lo que no lo dije tan literal, mi pana Bro, venga, venga, acá hay una paloma que está molestando al gato Dice, voy a cazar ¿Cómo, cómo? ¿Eh? No, no, no, no no salen aquí, amigo? Oye, quítate, no quítate ¿Tiene que que aquí, asquerosa la paloma, vete ¡Hala! Si, ¿Abriste, ¿Abriste aquí la, la ventana? ¡Vamos, vamos ¿Ve? a por la paloma, vamos! ¿Vamos? ¡Que se está escapando! ¡Tenemos que atraparla! Vamos, oh, ¿as ¡Asquerosa! ¡Quítate, uh. quítate! ¡Canela, pero atácale, Canela! ¡Vamos, a vamos, vamos! ¡Quítate! Pero ¡Es inmortal esta paloma! Es verdad, es verdad, tiene poderes ¡Quítate, no maneres, es poder. por... Con razón, con razón a esta gente le encanta mucho comerla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! No, se, fue ¡Se fue volando! ¡No!